¡Hola, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario and Rabbit. Hoy tengo aquí camufladito, ¿no lo veis? Pretendo que no lo veáis. A un compañero especial, mi querido niño, que lleva las gafas de Mario. Y quería ver el Mario Rabbit cómo, cómo funciona, cómo es. Entonces, pues, voy a, voy a enseñárselo. Vamos a comprar un par de viditas. Ahí. Y nada más. Eh, Me habéis dejado en comentarios que empiece a coger personajes, como por ejemplo Edge. Así que nada, voy a empezar. Edge? Edge es un rabbit nuevo de este juego. No te lo puedo enseñar ahora mismo porque no, no lo tengo. ¿Y hay... salen champiñones en el dibujo? Sí. Eh, en este caso, como habéis dicho que empieza a coger los personajes y los sparks y demás para completar todo... Pues en este caso, como me dan dos rabbits en el lado derecho Voy a coger dos rabbits Aunque en el centro también me dan uno Voy a coger el del lado derecho ¿Vale? Vamos a ir por el lado derecho Voy a dejar de ir todo el rato por el lado izquierdo ¿Vale? Así que Vamos para allá Y tú ves el jueguito Que lo tienes aquí y me preguntas ¿Vale? También lo verás en esta pantallita, cariño ¿Vale? Pero lo, lo ves más grande aquí Ojo malvado Se llama esto de aquí. ¿Vale? Y tengo que derrotar a los caperuzos marinos. Los caperuzos marinos son estos que ves aquí de. Ves remarcados. Y me dicen que son débiles a la descarga, pero resistentes a salpicadura. Como llevo varios días sin jugar, pues no me acuerdo. ¡Wow! Son unos cuantos personajes. Y aquí tengo a mi niñita, que se está quejando un poquito porque tiene sueño. Sí. Así que nada, vamos a ver. Eh, son muchos eh, enemigos por lo que veo Son 10 los que tengo que matar obligatoriamente Esos que parecen ahí Sí, sí y... y si quieres puedes matar a más eh, pues Hay más personajes eh, que, que tengo que derrotar porque si no me van haciendo daño Vamos a mejorar el lobrador La invocación del lobrador ¿Vale? El este es un Spark que me saca un personaje. Vamos a mejorar. ¿Es el cartucho? ¿Eh? Es el cartucho, lo voy a poner ahí. Toma. Voy a mejorar este, yo creo. Les voy a contar los juegos que tengo, ¿vale? ¿Qué eh, tienes? Vale. Que tengo de cartuchos. Que tengo más dentro de la consola. Eh. Sí, pequeña. Mario ¿Vale, Rabbit. ¿Este cuál es? ¿Mario Rabbit Viejo? Sí, el anterior. Mario Viejo, Mario Kart, Mario Odyssey, FIFA. Sí. Pero no está el momento, este Karimata. No, no, no, no, Fire Emblem. Contar con, con, con números. Vale. 1, 2, 3, No todos los juegos los he subido tres, al canal. Y mejoro este. Lo que pueda y ya está Creo que solo un nivel, dos niveles Este no me gusta Pero lo voy a llevar Por si haga se lo uso Y sí, pequeña Venga, vamos a darle rapidito ¿Eh? Vamos allá Voy a jugar con estos Venimos por aquí A ver, con este Uy, que poco puedo avanzar y con... Vamos a saltar con Peach. Vale, Peque. Ves que me muevo yo primero y después se moverá el enemigo. Vale, le puedo dar un acelerón cuando me acerco a ellos. Ese ataque que... ¿Has visto que le he atacado? Eso se llama acelerón. Vamos a atacarle aquí. Y eso no sé si hace... Daño. Explota. Vamos a... Por Pero a por estos con Luigi, ¿vale? Creo que... ¡Ay, no! ¡Les mato de uno! Voy a... Poner a Bowser... Salto de tipo y como al caer hace daño... Lo... Vale... Vamos a activar aquí, ah. tienen... Unas habilidades especiales. Este está acá, unos rabizmecha Mecha. Que son como robotitos. ¿Ves que van a por él? Para matarlo. Me voy a esconder aquí. que me van a atacar. Me escondo aquí. A ver, vamos primero a atacar a, con, con Luigi. Voy a poner tal que aquí el logrador que te decía. ¿Ves que sale como una invocación de un personaje? Eso es. A ver, a ver si puedo atacar a esos. Ahí, este se va para ahí. Voy a, a este No le termina de matar Y con este Ya he hecho el acelerón Así que no puedo Como esos no llegan A mí Voy a Atacar a este No lo mato porque estoy muy cerca Estoy muy cerca No lo mato Estoy muy cerca De No lo mato no le mato, tío. Qué mala suerte. Bueno, pues. Me falta también. Me falta también. Esto. No le mato. Eh... Vamos a hacer esto. No puedo ir por ahí ahora. Aquí. Con esto ya no me queda nada. Con este me faltaría. ¿Le mato con este, no le mato ni con Luigi ni con Bowser, qué caca, ¿no? Vamos a atacarle, vamos a matar a este. 169, qué mala pata, tío. Pues con Bowser. A ver, petardo, atacar, ¿qué puedes matar, no? Nos quitamos uno de en medio. Objetivo, uno de diez, quitado. Turno del rival. ¿Vale? Le toca atacar al rival. Es que hay más personajes enemigos. Vale, este es muy tal porque. Muy pesado porque te saca personajes. No me llegan a atacar. Este me hace acelerón. Y no me llega a golpear. Atacan al logrador que invoqué. Vale, estos me encantaría ir con Peach Porque están todos en acumulación Y con Bowser Están ahí todos juntitos Les podría hacer mucho daño a todos Ah, bueno, se han separado ahora Pero bueno, ya veremos Joder, ¿cuántos enemigos son? que ¿Cómo tarda su turno? labrador Vale Con Bowser Ponemos el acelerón Y vamos a ver con este qué hacemos. Este, mira, cogemos al Goomba. Y lo lanzamos. Bueno, os ha dado la vuelta. Esto no me he dado cuenta antes. Voy a hacerlo. Y dirá. Vale. Perfecto. Vienen por aquí unos cuantos... Que oh. no no no ataco a esto, no golpeo a nadie. No tengo ataque a ninguno. A este, 50%. Puedo darle aquí. ¿Ves que si le doy aquí explota y daño a dos? ¿Ves que le quita la barrita a dos? Sí, dispara ahí. Sí, creo que sí, voy a disparar ahí. Pero con Bowser, como tiene un alcance más pequeño.. Es que yo creo que me voy a hacer que salte Bowser con Pitch. vamos a hacer acelerón. Voy a acercar aquí. Que así este puede saltar. No, tengo que separar un poquito y el Pitch se ponga aquí. Batería baja. Ay, no he hecho daño al caer. Por el aviso de batería baja Cago en la mar Estoy bien aquí Claro A ver Hemos mm. daño con esto ¿Y le mato con esto? Sí, pues creo que le voy a matar me he quedado expuesto No me he quedado protegido ¿tú? Vale Con Peach Con Peach Peach ¿Qué hago? A por ese grande es La pistola De Peach Peach lleva un Esto de aquí Un paraguas Que parece que dispara Como si fuese una escopeta A ver y bajo por aquí ¿Esto qué hacía? Ataque vampiro me recupero Pero ahora mismo no Vamos a bajar por aquí Vamos a atacarle a estos tres No, no, no, no no Ataco a estos tres Ataco a esto ¿Por qué? No? Puedo dañar a estos. Vamos a hacer así. Me he jugado con Peach. Le he sacrificado un poquito. Y ahora vamos a hacer esto. Para que se vayan todos por ahí. Así que... Ese es el Rabbit Donkey Kong Se van a... Disparaos. ¿Listo? Me interesaba separar a este grandullón Ahora con este Disparas ahí. Voy a matar a este, uno menos. Pues dispara. Y por dispara ¿Qué pasa si sin querer matas? ¿Qué pasa no si te Si disparas a uno de tus con oh, yeah. No puedo, no hay fuego amigo. No puedo oh, disparar hey. a mi. Me daño. Oh, yeah. Mato y me activo la vista Esto se llama eh, Mirada de acero Creo que es o Vista de héroe es el de Mario Este es mirada no sé qué Que cuando se mueve dentro de un área Cerca de Luigi Le hace daño ¿Ves? Se le dispara porque se ha movido Vale Con Peach tengo que atacar a esos y hacerles daño con vampiro. Con... ¿Eh? ¿Me han matado ya el obrador? Vale, no han dado a... a... Pero cuando nos vamos a la fiesta. Ahora, en un momento, hijo, terminamos esta partida. Y ya está, ¿vale? Vale, vamos a ir primero con Peach. Antes de, de que la líe, vamos a activar el ataque vampiro. Y... Hacerle. Este puente, por sí. vamos a atacar a... a este. Si le ataco aquí, no le mato. Pero aquí, daño a ese. Me voy a acercar más. Si va y le robo energía, me curo un poquito. Vamos, paso por ese puente. Todavía no puedo, Peque. Vale. Con este. Me vengo para aquí. Luigi, que se acerque. Eh, ¿Ves? Esto es un poco de tener paciencia. ¿no? De ir calculando. ¿Qué es lo que más te interesa hacer? Hemos dañado a estos. Lago Mira, este... Tengo dos posibilidades de hacer. Puedo activar esto para hacer, eh, agruparlos. O puedo lanzar los mecha. Voy a lanzar los mecha, creo yo. Y el bazooka. Creo que va a ser lo mejor. ¿Un bazooka? Tiene un bazooka. Que los mecha le dañan en el área. Y así les haces daño. A ver, por aquí, ¿quién me puede atacar? Hay dos aquí abajo. Me voy a proteger aquí. No es mucha protección. O incluso aquí, mejor. Mira, sí. Daño a los dos. Este se queda más vendido. Vamos a atacarle aquí. Y con Luigi. Vamos a... Le hago acelerón a este. Vamos a intentar... les hago mucho daño tienen quemaduras ay me queman a Bowser hago bueno y con Luigi mato a este y le disparo desde aquí y le mata también entonces ya tenemos matados 6 de 10. Así que, perfecto. Me queda este de aquí abajo, los dos de arriba y hay otro que no he visto. Te caes por ahí. Que te quitan daño. Pone un mensajito fuera de límites. Ah, mira, este de aquí. Voy a cruzar el puente con un para atacar la ese. Ha desplazado eso. Me van a atacar a... A ver. Y no me gusta esto, ¿eh? Esa tierra. Sí. Espera, espera, espera, espera, espera. Vamos a hacer jugada maestra de protección ¿eh? de los personajes. Porque si muevo todo esto para aquí, Peach tiene una habilidad que es un escudo. Entonces, cojo a Peach, activo el escudo. Nos pone la protección Voy por aquí y empiezo a atacar a este No puedo moverme más cerca, ¿vale? Pequeño ¿Ves que está la línea está blanca? Que no puedo moverme Le quitamos 190 Ahora Tan cerquita Y esto hasta cuando No llega hasta ese de ahí voy, voy a ir con Bowser A por estos de aquí Ya termino de matarlos Mato a este Voy a matar a A ver si activo esto Atraigo a todos Mira que bien traigo a todos. Mira, ¿ves? Activo esto. Ver, Acelero. Tengo acelerón doble ya. Mato a uno. Me protejo aquí. Y mato a este otro. ¡Tómalo! Y 7 de 10. Entonces, ahora. Quiero que vayas con Luis y algún lado. Luigi, vamos a ver A ah, 50% solo No me gusta el 50% cuando tengo aquí un 100% Voy a activar Se que llama, que mira, mirada de acero Dime ¿Para qué sirve este brillo y esto no brillo? ¿Para qué sirve? Esto, ves que Luigi está brillante Pues significa que tengo seleccionado El personaje de Luigi Mira que animación hace Para la mirada de acero en cuanto se mueva, se ha cagado. Yeah. se va a encargar de los dos Estos dos que están aquí, de este lado Ay, se mueve ese Qué pena Este no me ha echado falta ni atender. Este no ha acelerado Anda, mira, si hay otro ahí, ahí Ah, vale, es el de antes Nada, ah, no he dicho nada uh, Van a salir más personajes No me gusta que salgan más personajes tengo que hacerle Hacerlo eh, Con Bowser ¿Pi? Dime Siempre que voy Al morir Estas gafas son para ver piel la cámara <risa> Pero si no tienes Dale Mira que a mí me había, No te lo he enseñado Para activar los... Uno Dos Tres Cuatro megas no, no, y con este le puedo matar Pero este dispara más lejos Pero no lleva a nada más, ¿verdad? De personajes a ninguno más Vale Y con Peach Le mato Con Peach si me acerco le puedo matar Les mato y les daño a los portales Así que nos quedamos así. Y con Bowser. Ay, no me puedo mover. rápido, No me puedo sacar a nada. Me quedo aquí. Mira. Con Luigi. Me vengo aquí cerca. A ver sí. qué hace el logrador. Le ataca. Ya queda poco, ¿eh, Peque? ¿Qué te está pareciendo el Genial. juego? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Me gusta. Genial. Me gusta. Ya. Ese Uno menos. Solo nos queda matar a ese escondidito de ahí. Con este hago daño a esto. Hago daño a esto. Mira, me van a salir menos personajes. Mira, animación de rabia Vale. Y con este también puedo, claro, con este puedo atacar al portal para que salga. Claro, no me son los personajes. Entonces el turno del rival es más corto. Ya está. Vale. El obrador se mueve mal, como siempre. Qué petardo es el obrador, tío. Tengo más que para aquí que se vean unas personas ahí. Porque se ve lo mismo ahí. Porque esto es el programa de grabación que utilizo. A ver. Vamos a activar. Es que no creo que se mueva. La mirada de acero fuerte esto. Vamos a. Es que es resistente, pero. Vamos a hacerle esto. No, no es resistente. Es que es resistente al agua. No, resistente. Hemos dañado ahí un poquito. Uh, qué bien, se nos acerca. Para que le podamos hacer el acelerón. Y a eso le matamos un poquito antes. ¿Viste cómo corre el Luigi? Que parece que le pica el culo. ¡Ay! ¡Le matamos! ¡Tómalo! ¡Jugada maestra! Ya hemos terminado. ¡Ah! ¡Monedas! ¡Espera, espera, espera! ¡Eh! ¡Pero no me pongas las monedas tan lejos, tío! Puedo coger moneditas, León Mira, hay ahí Esa, hay una Ahí ah, y había aquí molotes Ahora cojo esas, ¿vale? Subimos por aquí Esa. Esta, cogido Cogemos aquí molote Es que es por tiempo limitado esto Cogemos eh, esto de aquí es que ya quedó una ahí. Sí, me quedarán muchas, cariño Y terminamos el tiempo Hemos cogido unas cuantas moneditas Hemos ganado, he vencido, he vencido. Y me consigo estos dos Sparks. Toxicosmos y acelerón. ¿Vale? Y con esto... Vamos a ver en qué nivel estoy. 9 de 10 del ascensor Premium 2. Y vamos a ver, espera un segundo. Mira, Mario eh, Rabbit Luigi y este es otro invocador. Y el del centro no me da nada especial Vale, yo creo que iré por Rabbit Luigi ¿Vale? Y con esto Y un bizcocho med ¡Bizcon! 23. Con esto y un bizcocho Nos vamos a ir, chalote pero que el vídeo... Quiero, que... quiero que vayas por aquí o por allí Sí, después en otro vídeo, si sí eso